te fue infiel. Haz esto. Atrapado, atrapado en la sensación de dolor que produce el darte cuenta que algo no era como tú lo pensabas que era. Envuelto en la sensación de revancha que produce la desilusión, si en estos momentos estás luchando con la tristeza de una infidelidad, te invito a que escuches este mensaje que quiero entregarte. Una desilusión no es el fin. Una desilusión no te define, ni mucho menos dice nada de ti mismo de ti misma. Si en este momento estás pasando por el dolor de una infidelidad, entonces te invito a que hagas lo siguiente, y es seguir los siguientes pasos. Número 1. Comprende que nadie nos pertenece. Verás, cuando nosotros llegamos a asimilar a una persona como alguien nuestro, tendemos a pensar que esa persona no puede estar con alguien más, más que con nosotros. El sentimiento que afianza a esa sensación es un sentimiento de pertenencia, que en suma es una percepción casi infantil de ver la relación. Y no, no me refiero a que seamos niños, sino que es una parte de nosotros que trata de ver al otro como nuestro, como un niño que ve a sus padres porque siente que ellos son una extensión de él y que cada cosa que un niño hace resulta en una consecuencia que afecta a sus padres. Por ejemplo, cuando somos niños pensamos, mamá ya no ama a papá porque no comí mis brócolis. O pensamos, dejé la tapa del baño abierto y por eso mamá y papá se van a separar. Generalmente pensamos que nuestros seres queridos nos pertenecen y que dicha conexión hace que pensemos que nosotros somos responsables de las decisiones que los demás toman, olvidando que los demás son seres independientes de nosotros y que nosotros no siempre tendremos la culpa de lo que ocurre ni seremos de forma directa los causantes de algo que suceda. Y es que cuando alguien nos ha sido infiel, regularmente nos vemos a nosotros mismos y pensamos, esto ha pasado por mí, y automáticamente nos adjudicamos la responsabilidad del hecho, olvidando que el otro es un ser humano capaz de pensar, de sentir y de decidir, y que por mucho que nosotros tratemos de ser los maridos o las esposas perfectas, el otro está en su libertad de incluso arruinar algo perfecto con nosotros, y que eso, no nos hace ni menos hombres, ni menos mujeres. No debemos pensar, me ha dejado porque su amante tiene esto o lo otro. La realidad es que nos ha sido infiel porque este mismo decidió serlo y fue un acto voluntario que pudiéndolo evitar, decidió darle rienda suelta. Y eso no nos hace a nosotros culpables. Número 2. La lealtad como prueba máxima de amor. El amor es cuidar del otro y procurar el bienestar del otro, y cuando este hilo de pensamiento se rompe es porque el otro realmente no te amaba lo suficiente. Y eso está bien, porque cuando el desamor existe las ganas de estar con el otro son ausentes. A veces las palabras no salen para decir, ya no siento lo mismo por ti. A veces la infidelidad es una manera tosca y poco elegante de decir, quiero terminar contigo. Lamentablemente cuando una persona siente dudas de si te quiere, entonces no te quiere. La certeza que caracteriza el amor hace que te sientas seguro o segura de que realmente se te ama y que en ningún momento se te pone en tela de juicio. Si la otra persona duda de si te ama y no lo puede expresar de forma frontal y honesta, derivará en tomar la ruta de la deslealtad como medio para hacerte saber que el amor acabó. Entender la infidelidad no como infidelidad sino como un mensaje del fin de una relación nos hace comprender que fue la manera en como el otro expresó su deseo de irse. Perdonar ante la duda es de valientes, pero volver a confiar en quien ya demostró que no nos ama es de personas carentes de amor propio. Perdonar es una cosa, volver a confiar es otra distinta. Y la infidelidad vista, no como un mero acontecimiento trágico, sino como un mensaje claro de, ya no te quiero, es mejor a que pensar que aquello que nos pertenecía nos engañó. La sensación de pertenencia es bonito cuando se entiende como parte de un discurso romántico. Estar enamorado a veces supone decir cosas muy bellas como, juntos para siempre, somos el uno para el otro, o bien, eres mi media naranja. Porque dentro del contexto de una relación que funciona, que es leal, las palabras dulces cargadas de romance y amores color pastel están muy bien. Pero cuando el desamor existe, esas percepciones de un amor mágico deben contrastarse con la realidad. Porque una lógica simple es esta. Número 3. Tu alma gemela es la que te ama. Podemos entender el amor de una forma poética, quizás romántica y dejándonos seducir por poetas que nos la venden como si se tratara de un precioso lienzo de mil colores. La realidad es que sí, sí es posible entender el amor visto de una manera tan romantizada, siempre y cuando el amor de base, ese que hace que las cosas funcionen, esté presente. Creer en medias naranjas cuando nos demuestran con actos que no nos aman, es una forma triste de rompernos contra la realidad. Creer en almas gemelas cuando realmente nos aman, es como decorar tu habitación con colores carmín y blancos vivos. Porque al decorar, sabes que la estructura de tu habitación está cimentada en fuertes columnas que sostienen la estructura misma, de forma simple. Un amor verdadero es la parte gris de una obra, es la que sostiene la casa, es la que permite que la casa sea fuerte ante la inclemencia del tiempo. Cuando una casa está bien planeada, construida y cimentada, el resto de los adornos, decorados y acabados, termina por embellecer lo que en principio es tan solo una estructura gris. El amor es lo mismo basar nuestra relación bajo el concepto de almas gemelas o medias naranjas cuando el cimiento de la relación está mal o mal construido, solo nos hará darnos cuenta de lo irreal de lo que estábamos viviendo. número 4. Entender la infidelidad como la ausencia de amor. Cuando comprendemos que el amor mismo es la base de una relación sana y que podemos adornarlas con cualquier cosa que suene romántica, podremos entender entonces que la infidelidad es esa grieta en la pared, es ese cuarto que se inunda, es esa estructura que se rompe y que demuestra que ahí no había amor alguno. Y que es necesario entonces entender que nunca fuimos amados realmente. Entender la infidelidad entonces como la ausencia de amor es una de las cosas más sensatas a ser tomadas en cuenta. Y aunque es cierto que puede haber amor después del desamor y en principio entender la infidelidad como ausencia de amor es el primer paso para poder vivir con ello. Y finalmente dejar que el dolor no nos consuma.